Con un chorro de ketchup, y eso es lo que, lo que voy a comer ahora, que son casi las 5 las y media pasadas eh, de la tarde. Vale, y ya está. Con esto vamos a hacer una mini, mini, mini merienda ¿eh? para hacer unas 3 horas y algo de correr, más o menos. La idea es esa, ya veremos, unas ¿eh? 3 horas y pico de correr, y ya está. Así que hemos comido, pues, a una y pico. Una, una y algo, ¿vale? Más o menos y hemos procurado no tomar hidrato, ¿vale? Por el tema dieta, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que ahora necesitamos hidrato, ahora sí que hace falta hidrato, ¿vale? Entonces metemos ¿la? 113 gramos, ¿vale? un chorro quechu y ya está, con eso hacemos una mini, mini carguita chiquitina y, y ya nos vamos a entrenar ¿vale? Así que todavía me queda cambiarme, meter compra, tengo fin, un follón de cosas, pero pff, la realidad la realidad. ¡Qué pasa! ¡Mira la capa! ¡Las transparentes! ¿Eso qué significa? Que se nos va a hacer de noche ahora mismo. En un momento. En un momento de noche. Bueno, como os he dicho antes, eh, muelles, pasta, un poquito 113 gramos. Lo que ha caído, quería unos 100, ha caído 113, después pues 113. Pues venga, seguimos. Luego no, os cuento esto, diario Trail, 2 de noviembre de 2020, en preconfinamiento, pero todavía no se han confinado. Todavía no estamos, aguantamos. Bueno, fijaros todos los bares cerrados ahí siempre se ponían mesas al exterior el otro bar este que de aquí también cerrado que igual siempre se ponen mesas nos han dado por culo tíos nos han dado por culo nos lo han metido a doblar esa es la explicación nos la han metido a doblar y no nos hemos enterado sin pasarina tíos así nos han cogido esto va a ser la ruina absoluta para España la ruina pero absoluta y ahora los que ahora están hoy sí, sí, que metan medidas, vale cuando te toquen tu trabajo verás cómo la medida te va a joder ya lo verás, ya ya pronto vamos a encender la lucecita la lucecita Creo que no se va a ver un pico, pero bueno, da igual yo grabo para adelante y veis un poco para adelante ¿Eh? ahí se ve un poco para adelante aquí tengo un campo a la izquierda y el barranco del río aquí a la derecha y ya está, vamos por el senderito este y aquí vamos haciendo Bueno, vengo de haberme perdido un poquito Yo tengo una idea que estoy a la derecha de Santa Eulalia Sabemos que estamos a la derecha de Santa Eulalia Pues sí, ya está Ni más ni menos Y ya hemos encontrado asfalto Vale, hay varios caminos Y digo, bueno, más o menos me estoy orientando Para ir como dirección Vigas ¿eh? Más o menos Así que, bueno, ya hemos encontrado asfalto Y ahora habrá que buscar aquí algún camino Esto es la aventura, súper divertido eh, Habrá que buscar algún camino que me lleve que me lleve hacia dirección vigas para que más o menos me salga a la distancia que quiero hacer y eh, ya está así que vamos improvisando bueno que no había quedado grabado ya estoy ya soy estoy es explanada lo dejo yo detrás camica en raura pero ya está lo tengo perfecto por aquí he hecho yo esta ruta muchas veces esta es la curva aquella que hay cerrada cuando sales de Santa de Ronsana la curva cerrada es esa Ahí por aquí se sigue un poco así que venga, seguimos un poquito para acá eh, exacto, la iglesia estaría por allí arriba, estaría la iglesia para que nos hagáis una idea, por allí nosotros no estamos alejando, nada, me voy a alejar un poquito más y ya está gasto medio kilómetro más, vuelvo subo la cuesta de la iglesia para arriba para hacer algo de desnivel, vuelvo a bajar y vuelvo para acá. y ya me salen los 30, yo creo más o menos, más o menos Eh, voy por el carril bici. Aquí ya se desaparece. Eso era carril bici. La iglesia de Santa Eulalia. Y por aquí era el camino. Ahora no se va a apreciar. Pero vamos a hacer que le el foco largo. Ahí, por ese camino, por ahí es por donde yo empezaba muchas veces la ruta. Aparcaba aquí en la iglesia, o ahí un poco más para arriba. Estaba la ruta hacia la derecha. Cuando iba, ojo, viejos tiempos cuando iba a san miguel del fai cuando iba a san miguel del fay voy a pagar esto no me gusta llevar los seis coches o lo llevo a la posición de, de que no deslumbre que es así deslumbra y así con el nido de abeja no deslumbra Enf hace luz pero no deslumbra vale y bueno pues ya está la iglesia es esta a ver. Bueno, no se ve mucho tampoco de noche, pero bueno, es bastante grande. Bueno, vamos a subir para arriba, a hacer un poquito más de nivel, poca cosa más. Es una ruta que sale poco de nivel y, y bueno, eso vamos a subir un poquito para que haga algo más y luego ya para abajo tendremos que hacer Santa Eulalia, eh, Santa Eulalia, eh, Gisade Mun, Gisade Val y yo mi casa que está casi llegando a París, ¿vale? ese es el camino que tenemos que hacer venga 26.400 no era como 7 por hora pero vamos un poco mal porque se ha perdido mucho tiempo en las pérdidas semáforos se ha hecho lo que se ha podido pero quería sacar las 6, pero... imposible y ahora me queda lo peor que dos subidas fuertes no sea que nada pero bueno, bien, sensaciones bien llevo sin correr desde el viernes y bueno, sábado, domingo sin correr domingo hice bici eh, y hoy lunes bueno, no están tan... tan elásticos los gemelos como si hubieras corrido el día anterior un poco suave o algo, una activación, pero bueno, hubieras corrido el día anterior, luego el día siguiente descanso, ¿me entendéis? Un día de descanso, pero no llevar dos días sin correr, el cuerpo se apaga un poco, no rinde igual, pero bueno, vamos haciendo. Subida, subida. hasta allá arriba, luego baja, luego otra para arriba, luego llanea con subida tendida y ya luego un poco de bajada. Eso me falta para llegar a casa. Bueno, es un poco justo para los 30, me va a faltar medio kilómetro, pero vamos tampoco medio kilómetro tampoco es tanto. Al final hemos podido mantener 9,7 por hora, eh. Esos son 6... seis A 6,18 el kilómetro, me parece, eh. Venga, ya nos queda a poco. <risa> Bueno, haremos 29 y medio, 330 positivos, así 18. Es lo que ha Se han perdido algunos tiempos, pero bueno, contento, las sensaciones son buenas, que es lo importante. Hasta la próxima, diario de Trail 2 de noviembre. Hasta luego. Dice que estoy loco porque vuelo sin motor. Dice que estoy loco porque hablo solo. Dice que estoy loco porque me hace reír. ¿Qué opinan lo que está junto a mí? Los...